El Proyecto Educativo Institucional ha sido renovado con la comunidad para responder a las realidades y necesidades actuales de la Universidad. El Proyecto Educativo Institucional, o PEI, debe ser objeto de reflexión y revisión permanente según los avances de la Universidad y los contextos sociales y culturales en los que actúa. Después de una amplia construcción colectiva discutida por los consejos de facultad de ampliados y luego aprobada por el Consejo Académico, y, finalmente, adoptada por unanimidad por el Consejo Superior en octubre de 2020. Esta versión es un documento de fácil consulta, que no solo narra el origen y trayectoria de la universidad, sino que reflexiona las tensiones que enmarcan el contexto social y político, afianza su misión como formadora de educadores y establece las líneas de acción orientadas a la construcción y articulación de otras comunidades de saber pedagógico. Los invitamos a leer este nuevo pay en este enlace.